Acabo de ver un, uno de esos autos que llevan a, a una persona al cementerio Y bueno, y atrás toda la caravana ¿no? de, de autos siguiéndola Y de forma prácticamente intencional pensé que, que será cuando, cuando ahí esté mi mamá, ¿no? Eh, hace un año y medio... Falleció mi papá, bueno, es algo que fue difícil, obviamente Y ahora solo tengo a mi mamá Y a veces es difícil Entender que, que ese día llega, ¿no? tarde o temprano Y, y pensar que que la persona que me dio la vida está ahí en ese cajón es, es bastante descorazonador hoy hoy yo tengo a mi mamá y trato de, de disfrutarla cada día, de aprender a abrazarla, de aprender a estar, ¿no? cosa que yo no sabía y y hago este este breve video para compartirte esa idea de, de valorar ¿no? a las personas que tenemos Porque pensamos que son eternas Y no lo son y nosotros tampoco somos eternos En algún momento En algún momento esto, esto, esto, todo esto El cuerpo en algún momento se va en algún momento dice basta. Y sin embargo vivimos desperdiciando de una forma descarada. como si nos importara absolutamente nada. el hecho de estar en esta hermosa vida, en esta. en estos hermosos días, disfrutando nuestra, nuestra oportunidad. De pasar caminando por esta tierra. Nos olvidamos de lo valioso que es tener la vista, tener dos piernas, tener una mano que vos puedas mover. Y si te parece muy loco esto, agarra y mira a una persona que le acaban de implantar un brazo robótico y fíjate cómo reacciona cuando puede moverlo, cuando se da cuenta que, que puede palerse por sí misma. Así que esas dos cosas te quiero compartir disfrutar de esa gente que tenés cerca Yo sé que es difícil a veces Porque somos re simpáticos Y ramurosos con la gente que está afuera Pero con la gente que está Cerca de nuestro Nos peleamos y nos llevamos a las patadas Es difícil pero se puede Requiere de un examen de conciencia Requiere de humildad para aprender Requiere De un, de un grupo que te apoye Requiere de de, ...de práctica de lo que estamos aprendiendo. De humildad para reconocer que no sabemos. Y se puede. Y por otro lado... ...deja de pensar que eso es inmortal. Y empieza a vivir. A vivir bien. Nada más. Mi nombre es Marcos Montivero. Compartí este video si querés...